Dale, va, ¡Buenas noches! Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Tú? Muy bien, todo tranquilo. Bien, me, me, me causa gracia cómo has presentado hoy día el bloque. La cosa viene muy seria, me has dicho. Sí. Y bueno, eh, rápidamente quiero pasar con el primer tema porque esto va a colación con lo que tú acabas de decir. A por ver. favor, si me ayudan en dirección. Quiero que veamos el, este video. Que... Quiero que lo veas, por favor. Veamos. ver, Veámoslo. ¿Eh? Uh -huh. Banco de Springfield. Solo hay efectivo para tres clientes eh, no, hay dinero, no, no, no, por favor, en un momento, no eh, Yo no tengo su dinero aquí, eh, está en la casa de Bill, eh, está en la casa de Fred Oye, ¿qué demonios haces con mi dinero en tu casa, Fred? Banco de Springfield Bueno, gringo, eh... Bueno, los Simpsons ya lo adelantaron, diríamos, ¿no? Porque hay muchos que juegan a eso, ¿no? Bueno, eh, este video ha sido viral hoy día en las redes en Bolivia a, a, a causa de lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, lo que ha ocurrido estos días con el Banco Fácil, eh, con el tema de los dólares, etcétera. Está ahorita en boga el tema de, de los dólares, del movimiento económico, no solamente en el país. Hemos visto lo que está pasando en Estados Unidos y este video ha sido viral. Quería abrir con esto eh, el sector y bueno, realmente le has, has dado en el clavo como se dice, hemos pasado de la manera más seria posible No, de acuerdo sí. eh, Este es un tema muy delicado, por cierto, porque tiene que ver con el bolsillo de, la, de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no es cierto? Entonces eh, quienes eh, alientan rumores alientan versiones, seguramente están muy contentos muy felices, hoy deben haber tenido un día de gloria entre el tema de la supuesta escasez de los dólares, ¿no es cierto? Que ya está siendo contrarrestada por la, las disposiciones que ha tomado el Banco Central de Bolivia de venderle de manera directa a la gente los dólares evitar a los especuladores, es aunque de alguna manera, seguramente debe haber alguno que otro metido por allá todavía, pero digo, eh, eso más, obviamente, lo de Estados Unidos, eh, la, esta, esta suerte de eh, una resolución que toma la la, la, eh, la ASFI respecto del Banco Fácil, que tiene que ver con algunos problemas que probablemente tienen, como cualquier banco, ¿no es cierto? Te mandan una nota y te dicen, señor, lo vamos a poner a, a regularizarlo porque de pronto hemos observado que hay esto, hay esto, esto, venga a ver, explíquenos qué está haciendo, etc. Bueno, esa, esa idea, esa resolución Solamente esa resolución fue suficiente como para generar pánico entre la gente, decenas centenares, miles de personas, hay que decirlo en Santa Cruz, en La Paz, allí donde hay una agencia del Banco Fácil, corrieron obviamente ante el pánico de decirme voy a quedar sin dinero, pero creo que es importante también y quiero saludar esta intervención que ha tenido la señora Leni Valdivia que ha sido durante muchos años eh, justamente autoridad dentro de la ASFI la ASFI es la, justamente la, el ente encargado de regular la buena salud de los bancos, ¿no es cierto? Es, es el ente que administra el sistema financiero de nuestro país, entonces salió la señora Leni Valdivia diciendo, ojo, que aquí hay una Ley, hay una ley y hay un fondo de protección a los ahorristas, ¿no es cierto? Es una ley que hizo el señor Evo Morales en el año 2013, en octubre de 2013, que les garantiza ¿no es cierto? a los ahorristas que su platita nunca jamás no va a ser devuelta, se la van a devolver. Así quiebre un banco, así le va a llamar. Que no es el caso del Banco Fácil, porque el Banco Fácil no está ni intervenido ni está quebrado. Porque si fuese el caso, seguramente la ASFI hubiera salido y hubiera dicho, señores, se ha declarado la quiebra del, del Banco Fácil, toda la cartera pasa a tal banco o a tales bancos, como se hace cuando suceden estas cosas. Pero insisto en este concepto, o sea... Que no pase esto, pues, ¿no? Esto tiene que pasar en los Simpsons, digamos, ¿no? Que es muy divertido, es una caricatura, pero en la realidad la gente no puede seguir creyendo en rumores malintencionados, no puede seguir creyendo en versiones, ¿no es cierto? Ha salido la ASFI con este comunicado sin hacer alusión directa al, al banco, porque yo creo que esto, eso es ético, es decir, no puede salir la ASFI haciéndole publicidad a un banco, por decirlo de alguna manera, es correcto lo que ha hecho la ASFI de decir, señores, el sistema financiero goza de buena salud, es robusto, es confiable, o sea, párenla con esta historia. Y también sale el propio banco mostrando sus credenciales, sale con un comunicado y dice, señores, no somos pues una, un banquito de la esquina, o sea, es un banco que tiene una larga trayectoria, muchos años que venimos trabajando en el mercado, tenemos una solidez, tenemos una robustez, cálmense por favor, su platita está absolutamente garantizada, sus ahorros, sus depósitos, toda la plata está garantizada, claro y Me imagino lo felices, lo contentos que deben estar quienes quieran que, eh, obviamente desean en el fondo, que le vaya mal a Bolivia, que le vaya mal a la economía, que el gobierno se caiga, etcétera. En fin, bueno, bueno pero esto, lo que esto pasó, va a durar lo que va a durar. Sí, lo que pasó con el video eh, es, es claro lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Hay una fila en un banco, viene un especulador, en este caso personificado por Bart Simpson, tira dos, tres rumores por debajo... No, y la gente se pone histérica y eso, eso es en realidad lo que tú acabas de describir y eso es lo que el video describe de manera gráfica. Esos son Bart Simpson personificando a los a los especuladores que justamente son aquellos que quieren que le vaya a mal a Bolivia y es, el video es gráfico, es, es, es increíble cómo dos, tres rumores pueden generar estas escenas de pánico que vemos en el video y que en algún momento hemos visto también hoy día, esperemos que esto aplaque, pero bueno, este es un resumen eh, que, que más o menos, eh, este video resume más o menos la situación que ha ocurrido hoy día en Bolivia, pienso que hay que guardar calma y que... Eh, las cosas van a pasar porque, bueno, estamos bien, estamos bien y hemos estado bien hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, preocúpese si usted tenía su platita en el Silicon Valley Bank, ¿no es cierto? Si usted <ríe> tenía su plata ahí, ya está en problemas, sobre todo si tenía más de 250 mil dólares, porque no le van a devolver toda su plata. Ahí sí hay problema, ahí sí que hay problemas. Sí. Signature Bank, que es el otro, ¿no es cierto? Son tres bancos que han sí. tronado en los últimos días allá en los Estados Unidos. No es acá el problema, es allá, ¿no es cierto? Es allá. Que probablemente tenga algún efecto en algún momento, bueno, habrá que verlo. Pero, bueno, aquí estamos bolivianizados, ¿Así que Bien. Lo ¿Habrá lamentamos? algún boliviano sí. gringo que tenga su platita en ese banco? Tal vez, ¿no? Algún boliviano que viva allá, probablemente, ¿no? Vaya uno a saber. Sí, vaya, vaya uno a saber. A saber. Bueno, eh, sigamos, gringo. Mira, eh, hoy día las redes sociales eh, han reventado con una noticia que nace de Facebook, que nace del mismísimo dueño de Facebook, del mismísimo dueño de Meta, que es el señor Mark Zuckerberg, que ha anunciado que va a despedir a 10 mil trabajadores de, de Meta. ...hasta el mes de abril, eh, esto ha causado un remesón en las noticias de redes sociales... ...porque implica una reducción de su planilla del más del 10%, eh, cabe resaltar que apenas ha, ha, ha anunciado esto Zuckerberg... Eh, ...las acciones de, de Facebook a, o de Meta han subido 6% en la bolsa de valores y bueno, Facebook se está armando, Meta se está armando para darle una dura batalla a Elon Musk y a Twitter porque recordemos que ayer, también lo habíamos dicho acá, eh, Meta está planificando crear su propia red social con las mismas características que tiene, que tiene Twitter. Aquí están los titulares de todo el mundo, de medios de habla hispana, en las que anuncian este enorme despido, enorme despido. Ya el año pasado eh, Meta había despedido a trabajadores, ahora anuncia un, un nuevo recorte de 10.000 mil eh, trabajadores. Recordemos que Meta tiene una... una planilla de 83 mil y un poco más de trabajadores, hasta abril reducirá esa, esa, esa cantidad. Y bueno, lo, los recortes tienen que ver con el, pa, la parte de tecnología y con la parte de negocios, porque Facebook ha reportado pérdidas en el tema de publicidad este año, durísimas pérdidas. Entonces, eh, hay, hay novedades. Hay que recordar también que Twitter ha despedido a, a 200 trabajadores este año. Estamos viendo la, los titulares de los medios de todo el mundo que se hacían eco de esta noticia que tiene que ver con la empresa más grande de redes sociales del mundo, que maneja, Meta, eh, que maneja Facebook, que maneja Instagram y que maneja WhatsApp. Eh, tengo eh, un mapa, eh, un cuadro en realidad, de, de la cantidad de trabajadores que tienen las empresas eh, de redes sociales en el mundo. Que ahí, ahí tenemos ese cuadro. Te lo quería mostrar, mira, eh, a, a octubre del 2022, Meta tenía 83,553 empleados, Uber 32,500 empleados, Paypal 39,900, redes, eh, redes sociales que conocemos en Bolivia, Netflix 11,300, Spotify eh, no llegaba a 10,000, eh, eh, Twitter tenía en esa época 7,500 y ha rebajado a la mitad, Airbnb, que conocemos muy bien la aplicación acá en Bolivia, que es la que ha venido a reemplazar a los hoteles y a los hospedajes con 6000 trabajadores. Entonces, Facebook Meta va a reducir su panía en 10.000 mil trabajadores Facebook eh, eh, Facebook y todas sus redes sociales en esto hasta el mes de abril, gringo. Es una noticia que ha causado hoy día eh, mucho mucho que hablar en las redes, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Uy. Es un es una, es una, ah, importante eh, movimiento que están haciendo y Zuckerberg dice que según él, es doloroso, pero que no había forma de evitar estos despidos, ¿no? Muy bien. Eso es. Y otra noticia que ha tenido muchísimo, muchísimo eh, repercusión hoy día en las redes sociales, ha sido lo que ha ocurrido con un dron estadounidense y con un avión, con un caza ruso gringo, todos los medios de comunicación del mundo han hecho eco de esta noticia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí estamos viendo los titulares de muchísimos medios de comunicación. Eh, había un dron de Estados Unidos volando sobre el Mar Negro, el mar que comparten eh, Ucrania y Rusia. Eh, de, seguramente ha sido detectado por, el, por un caza... Eh, ruso, este dron de los Estados Unidos que es un estamos casa, viendo. Un casa es un avión, ¿no? Un, un avión casa, casa es un avión, un avión de guerra, ¿no? Claro. Eh, que estaba volando en su territorio, el avión ruso, hay que aclararlo. Pero y ahora ahí dice colisiona o sea, ¿cómo es la historia? A ver, lo baja, eh, lo, lo baja, lo colisiona, ¿cómo eh, es la eh, Aquí el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en Rusia dice que el dron se se vino abajo por una mala maniobra de claro. el ejército de los Estados Unidos, etc. Se le acabó la pila. Y exactamente, más o, más o menos. Y los Estados Unidos dice que eh, eh, una de las alas del dron o del o del caza ruso chocó contra el dron de, de contra el dron de manera maliciosa y provocó que el dron cayera al mar y se destruyera y perdieran el dron etcétera no ¿Y, y dijeron los gringos qué hacía su dron ahí digamos ese es pues el motivo? problema muchos internautas dicen o sea qué hace un, un, un dron estadounidense en el mar negro a miles y miles y miles de kilómetros de su de su de su, de su, de su territorio no claro. eh, Estados Unidos ha asegurado que no es parte del conflicto con, con Ucrania eh, la OTAN ha dicho que no es parte del conflicto con con Ucrania pero Aquí estamos viendo que eh, Estados Unidos tiene eh, sus aparatos volando en territorio compartido entre Rusia y Ucrania. Y bueno, ahí vemos, eh, seguramente estamos leyendo, los, nuestros televidentes están leyendo los titulares. Hay muchos medios que toman como cierta la versión de los Estados Unidos. Sí, pues. y, claro, y, eh, y desechan la versión de, de, de Rusia, ¿no es cierto? Sabemos que la mayoría de los medios de comunicación tienen una agenda editorial. ...pro Estados Unidos y en este caso hacen eco de la versión de, de, de los Estados Unidos y no de Rusia. Y viceversa también del otro lado, ¿no? Porque es lo que pasa siempre, pues, ¿no? Como dicen, cuando, hay, cuando empieza la guerra, la primera baja es la verdad, ¿no? Y ahí Totalmente. Se, se dividen las aguas según quién, a quién apoyes, ¿no? Este Entonces, era uno no. de los primeros titulares, gringo, que me parece a mí que es el, podría ser el más adecuado para abordar el tema... ¿no? Que intercambian culpas, que eso es en realidad lo que ha ocurrido Lo objetivo que ha ocurrido, se echan la culpa a ambos Pero luego ya vienen los otros medios a dar como cierta la versión de los Estados Unidos claro. El hecho es que esto eh, genera más tensión entre, entre ambos países no es, cierto? es conocido por todos que Estados Unidos está implicado en el tema de Ucrania Pero como se dice vulgarmente, hasta el cuello Y bueno, eh, esto genera más tensión Estamos viendo aquí un mapa del Mar Negro, ese es el Mar Negro eh, aquí vemos en la parte superior eh, Ucrania, en la parte eh, derecha eh, Rusia, ahí está el, el mar de Azov, y bueno, el dron estaba sobrevolando por el, eh, sobre el mar Negro, no tiene nada que ver este territorio con Estados Unidos, obviamente los cazas rusos estaban volando su territorio, hay un conflicto bélico y esto puede ser una operación de rutina, y ahí es cuando se genera el, el problema y la tensión. Muy, Muy bien. bien, bueno, ya está, Eso ya está esto. dicho. Así Listo, es, ahí estamos este, viendo los, ahí, los, mix, los, los, famosos los mix rusos ¿no? y el, el, bueno, el dron que es también un aparato muy muy grande ¿no? Eso es gringo, quiero, quiero hablarte también, mira una noticia curiosa ha surgido hoy día eh, Bueno, estos días eh, te cuento que hablando de drones Un hombre que estaba eh, atrapado en la nieve en el estado de Oregon en los Estados Unidos Donde, yo, donde nieva muchísimo por el tema del invierno eh, estaba a punto de perder la vida tenía un dron, un dron con él y estamos viendo aquí algunas imágenes tenía un dron con él y no tenía señal para, para decir, eh, pedir ayuda y mandar su ubicación entonces se le ocurre esto amarrar su teléfono, tele, su teléfono celular que no tenía señal en el lugar donde estaba a su dron, lo eleva a decenas de metros arriba ya con el, con el mensaje eh, escrito obviamente cuando el teléfono iba a tener señal iba a mandar el mensaje y ocurre esto, ¿no? Eh, Lo rescata. Eh, así es, el dron sube, logra mandar el teléfono, el mensaje, y no solamente es rescatado él con vida, sino además es rescatado otra persona que también estaba sí. en problemas. Esto ocurrió en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, ¿no? Ya te puedo decir, es, ese señor tiene el servicio de Intel, por eso ha funcionado así, totalmente. <risa> Probablemente. ¿Sí? No, seguro, sí, no tengo, no tengo la menor duda. Intel llega hasta Oregon a la frontera con <risa> No tengo la menor duda. Si tienes Intel, mira, no, no vas a tener problema. Bueno, eh, ya se terminó. No, no, no. Acabemos con algo, con algo bonito, interesante que a hoy ver. día ha sido viral. Dale. En TikTok especialmente. Sí. En nuestro siguiente tema. Mira, eh, escuchamos este video, gringo. Te invito a, a, a escucharlo. Esta es la canción a Sky Full of Stars de la famosísima banda Coldplay, que el año pasado ha, ha tocado en Argentina 10 fechas seguidas en la cancha de River Riverplay. Ha batido el récord incluso de Pink Floyd y esa es una de sus canciones más famosas. Este niño le ha cantado esta canción de Coldplay a su perrito. Eh, el video ha sido súper viral, pero lo que, lo que destaca aquí es que la misma banda le ha contestado al muchacho Después de ver, de, después de que se haya hecho viral este video, si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Bueno, este es el, este, este es importante esta imagen porque te quiero mostrar que tenía 383 mil corazones el video, 7629 comentarios y entre esos 7629 comentarios, vamos a la siguiente eh, lámina, por favor. Está el, el comentario de la mismísima banda Coldplay. Que pone, dices, wonderful, esto es hermoso, con un corazón. Y el chiquito les eh, contesta, thank you, he loves all your music. Es, es, muchas gracias, él ama toda su música. Mira. Entonces, eh, aquí están eh, los, los representantes de Coldplay, muy famosos los británicos. Y bueno, se, se hizo tendencia en TikTok ese video, muy lindo, muy tierno, ¿no? Buenísimo. Y el perrito se durmió, ¿no? Con la canción. Sí, se estaba durmiendo no ahí. Era muy roquero, digamos el bicho. Eh, eso, uno, eso una, una última pregunta ahí ya, a, en el estribo. ¿Tú crees en las estadísticas? Depende quién las haga. No, no. no ¿Crees o no crees en las estadísticas? Mm, me parece que son un parámetro, pero que no son absolutamente... Crees no crees o no son crees? Absolutos. Si tuvieras que elegir entre creo o no creo. Creo, creo que... No. hay Sí, creo. Creo. ¿Crees en las estadísticas? Sí, creo Claro, porque leíste lo que iba a leer, ¿no? Obviamente, eres muy no ¿A qué te refieres? Bien, ver, <ríe> sí, no te hagas bien, bien, bien. ¿Has visto bien lo que iba no, a leer? No, no, no tengo Bueno, les vista, cuento ver, Bueno, sí, bueno sí. ahorita vamos a charlar con el, con el capísimo Pero lo adelanto eh, Hay un ranking que es de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ¿Qué dice este ranking? Que el Tigre es el club número uno de Bolivia El más importante de Bolivia ¿Saben cuál es el segundo? Always <risa> bueno, Ahora bien. ya no crees en la encuesta. No, no, ah, no, sí, por supuesto. Y el tercero es Bolívar. Está bien ser hincha, lo que no está bien es ser fanático. Bueno, está eso, bien. Eso siempre me decía mi papá. Si me hubieras dicho, no creo en la estadística, uy, no sé cómo hubieras justificado eso, <risa> ni con tus lentes atigradas. Ah, no, no, no, está, está bien, gringo. Yo amo ¿sabes? al tigre, pero bueno, sabemos que. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cuáles son sus límites? ¿Y qué es el pero, número uno? Pero, pero aún así apoyamos, gringo. Eso es lo que, eso es, yo creo de, que eso es lo rescatable. A ¿no? pesar de que es el número uno. Dice lo que los, hombres, los sí. hombres no tienen miedo al compromiso. Porque Ajá. van al, al mismo peluquero 20 años... ...porque apoyan al mismo equipo que pierde toda su vida... ...no se puede hablar que un hombre no tenga compromiso... ...o sea que ese mito de las mujeres que dicen que los hombres no les gusta comprometerse... ...es falso... Te damos dos ejemplos clarísimos del nivel de compromiso que tenemos ...algunos, algunos... ...yo cambié de peluquero 20 veces <risa> en un año... ...así ah, bueno, que bueno, ese bueno. es otro tema... ...bueno, gracias Iván... Tenlo ...no, de a, ti, Cuídate a ti, a, a ti. un abrazo... ...bueno, ahí está el tigre... ...los tigres salieron pero sacando pecho de una manera terrible...